años que la facultad hace estas eh, recibe a colegios secundarios y dentro del, eh, del proyecto de difusión de carreras que tiene la facultad siempre incluimos algo de mostrar en los laboratorios. La idea era que ellos eh, se vayan aproximando a lo que es el estudio universitario, que conozcan la oferta educativa acá en la ciudad. Además de eh, mostrarles esto, nuestra idea es despertar interés para que ellos el día de mañana vean esta oferta educativa. Y, y la que la tienen a, a 20 cuadras de nuestro colegio. En realidad lo que nosotros hicimos de la escuela fue enviarle los contenidos que queríamos que ellos eh, traten de, de experimentar, eh, obviamente nosotros siguiendo los diseños curriculares y viendo lo que, lo que corresponde a un quinto año. Específicamente lo que yo les estuve mostrando a los chicos es eh, cómo medir pH y qué es el pH porque eh, si bien muchas veces lo dan, no lo relacionan a la importancia que tiene el pH en la vida, cómo nos regula la vida, y darle un poquito de sentido a las fórmulas que el docente del secundario hace en el pizarrón donde ellos ven el H AH con el positivo y no saben interpretar. En este laboratorio que es de biología, por ahí la parte de microbiología que es lo que estamos viendo es por ahí lo que llama más la atención y lo que es más fácil de demostrar es decir, son análisis, son análisis complejos, eh, que bueno tratamos de llevarlo a, a un nivel secundario para que ellos eh, se entretengan y, y puedan comprender lo que se realiza en la facultad. Yo lo que traté de buscar fue la interacción de la corriente, especialmente la corriente continua, sobre una solución este, que tiene eh, sales disueltas. Y después le, le di todos esos tipos de, de equipos para medir volúmenes, probetas, este, matraces, para que ellos vean que es importante que el químico tenga elementos para medir volumen con precisión, para hacer las soluciones este, eh, eh, normalizadas, ¿no es cierto? Lo que le estábamos enseñando acá con Melén era eh, el, relacionar el peso con la talla, sacar el índice de masa corporal, ...para que ellos tengan noción de lo que sería el rango de normalidad... ...el sobrepeso, la obesidad y desnutrición... ...para que conozcan lo que serían las formas de alimentación saludable... ...cómo vivir diariamente de forma más saludable, la actividad física... El, ...y es por eso que le estamos dando un breve pantallazo de lo que sería la carrera. Primero fuimos a la parte del laboratorio de física y de química... ...y estuvimos viendo eh, el control de, de masa, densidad... Eh, y cómo se medía volumen. Ahí acá vimos la parte de biología, lo que tenía que ver con los microorganismos y, y, bueno, y cómo miden los, los microorganismos en colonias y todo eso. Los mirabas los hongos así de cerca las bacterias. El tipo, que tienen como pelos así. así. Nosotros no contamos en el colegio con un laboratorio, entonces eh, el verlos hacer acá cosas, volverlos a ver instrumentos prácticos, eh, el entorno del laboratorio que ellos no lo tienen realmente les hace muy bien. Este grupo respondió bastante bien, te diría muy bien en el sentido de la cantidad de gente que entendía lo que ellos estaba haciendo. Los chicos generalmente se sorprenden y se atrapan, como se, como se vio, están prendidos de la lupa buscando, quieren mirar esto, quieren mirar aquello... Eh, todo le, le llama la atención y le interesa, lo cual está bueno, que es lo que buscamos, que llame la atención y para que se entretengan y no sea una charla por ahí netamente teórica y, y por ahí aburrida, entonces le mostramos eh, actividades que hacemos acá, y un poco didácticas. La primera vez que vinimos a un laboratorio, pretendíamos conocer eh, más de cerca porque en, allá en el instituto no tenía nada. Para mirar. Lo que más me llamó la atención fue, fueron los aparatos que se usan, que yo no sabía ni siquiera que existían, muy, muy tecnológico todo, me gustó mucho, estuvo muy bueno, muy interesante.